This little cobweb potion You'll fall into dark devotion If you ever lose affection Historias de fantasmas Bienvenido al por primera vez chicos o chicas por primera vez aquí vengo con otro nueva creepypasta que se titula una noche de la gasolinera, fue una de mis favoritos también de mis antiguos videos, se fueron eliminados de mi canal principal, por eso quiero compartirlo para todos ustedes en días de hoy así que, se ponga cómodos y apaga la luz y lleva palomitas y bebidas, porque es una noche diferente entre todas chicos y chicas así empiezan en el verdad el roleaje del video ahora, mismos, Trabajar en una estación de gasolina en medio de la carretera tenía sus desventajas. La primera, era la obligación de permanecer en la tienda de abarrotes adjunta a altas horas de la madrugada, cuando el resto de los empleados se habían ido y afuera estaba más oscuro que nunca. Si algún camionero o viajero llegaba en medio de la noche, siempre podía despacharse solo y llenar el tanque. Pero si les apetecía un café o un bocadillo, David tenía que estar ahí para cobrar. De modo que, aburrido, se limitó a jugar en la computadora detrás del mostrador. La verdad es que era raro que alguien entrara en la tienda a esas horas. Fue por eso que se sorprendió mucho, cuando alzó la mirada y vio a una extraña mujer de edad avanzada mirándolo desde la puerta. La aludida llevaba guantes, una bufanda en torno al cuello, un sombrero en la cabeza y enormes lentes oscuros que impedían ver sus ojos. Más allá de su inapropiada indumentaria, David sintió que había algo en ella que le daba muy mala espina. Disculpa, joven, le dijo ella con voz muy extraña, Necesito que alguien cargue gasolina en mi auto. Lo siento, señora. Por políticas de la empresa no se me permite abandonar la tienda. Pero las mangueras están a un lado de los despachadores, usted misma puede atenderse. Si quiere, aquí mismo le explicó cómo. Pero la mujer hizo una mueca de desagrado y volvió a salir. Afuera estaba tan oscuro, que David no pudo ver si estaba cargando gasolina, pero esperaba que así fuera para que se marchara pronto. Diez minutos después, la mujer volvió a entrar, para su decepción. Joven, iba a usar el baño de al lado pero no hay papel. ¿Puede salir a poner un rollo? Si gusta, le doy este le respondió le extendió su mano en lo cual sostenía un rollo de papel higiénico. La mujer se lo arrebató de mala gana y salió. Un rato después volvió y lo miró, a través de sus gafas, penetrantemente. David comenzaba a ponerse incómodo. A lo largo de una hora, la desconocida inventó todo tipo de excusas para que la acompañara fuera de la tienda, pero él, asustado y haciendo caso de un fuerte instinto, siempre le respondía que su lugar estaba tras del mostrador y que desobedecer las políticas de la tienda podía costarle su empleo. Finalmente, la señora se hartó de aquello y se marchó, para alivio del muchacho por la mañana, cuando el sol salió y David por fin pudo marcharse a casa, se dirigió a su auto y encontró algo que le heló la sangre. Sobre el capo del vehículo había unos guantes, una bufanda, un sombrero, unas gafas de sol y una peluca rubia. Los mismos que aquella tenebrosa mujer llevaba horas atrás. Esta historia fue posteada hace tiempo en un foro de internet. El protagonista nunca supo quién era aquella mujer y por qué quería que saliera de la tienda. Pero hoy en día, aunque le aterra recordar la experiencia, se siente contento de haber escuchado a su sexto sentido. Y bien chicos espero que te haya gustado y que te parecieron estas historias, deja un like y compartirlos a todas personas nuestros mis videos y una nueva edición mejorada de 100% entretenida para tener más mejoradas en la edición de este mismo contenido chico o chicas a mí me puede encontrar como Daniel Johnson. En Instagram me podrías buscarme como Alistair Redfield 1995.